Hola, mi nombre es Maglis cova Soy ama de casa. Entré a seminarios online en el mes de julio. A raíz de la pandemia eh, no pude trabajar más en la calle porque yo vendo, vendía, pues empanadas, pastelitos en la calle. Y cuando llegó la pandemia me quedé sin empleo. Además que yo salía con mis dos hijos también a trabajar a la calle y por seguridad no podía tenerlos conmigo así. Me quedé sin empleo y en una de estas encontré a seminarios online y decidí dar el paso y hacer la inversión déjenme decirle que fue la mejor inversión que yo pude haber hecho en mi vida seminarios online me ha cambiado totalmente la vida me ha permitido que mis hijos y yo estemos aquí en nuestra casa me ha permitido trabajar desde casa generar ingresos desde casa me ha permitido eh, también aprender todas esas técnicas que Mauricio nos enseña a través de, del programa de seminarios online eh, un consejo que le doy a todas esas personas que están allí que como yo se identifican que también esas mujeres que son amas de casa que están allí que aquellas personas que no tienen empleo también esta es una oportunidad que da resultados aparte que te da resultados eh, yo les puedo certificar que ha cambiado mi vida totalmente, hoy por hoy puedo decir que Seminarios Online me ha brindado la oportunidad de yo atender a mis hijos en mi casa y generar ingresos desde mi casa.